¿Qué tal amigos? Soy Guiram Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Y bueno, pues en esta ocasión, a través del Empaque Más Conversión, vamos a hablar un poco acerca de cuál es el impacto de esta situación que estamos viviendo actualmente respecto al COVID-19, el coronavirus, eh, cuáles eh, son las estrategias que estamos llevando a cabo dentro de la asociación para con nuestras empresas afiliadas y con las empresas en general, dado que es una situación como se declaró la semana pasada de eh, emergencia sanitaria y para lo cual estamos eh, precisamente obligados a ofrecer información, a ofrecer el contacto que se requiera precisamente en este tema respecto a todas las empresas que integran la cadena de valor de un producto envasado. Eh, definitivamente el impacto en, en la industria ha sido bastante fuerte. No tenemos los elementos todavía para poder eh, medir el impacto, ya que eh, no sabemos si hemos tocado fondo o todavía no, lo cual, bueno, pues complica un poco más la situación. Estamos también eh, analizando cuál va a ser eh, la actividad que vamos a llevar a cabo en caso de que se declare una fase 3 de emergencia sanitaria aquí en México y bueno pues por lo pronto nosotros como asociación eh, hemos venido manteniendo una comunicación estrecha eh, con las autoridades eh, la semana pasada eh, previo a la, a la publicación en el diario oficial de la federación del acuerdo de declaratoria de emergencia sanitaria el presidente de la asociación el ingeniero Osvaldo Piña Benjumea eh, de dirigió una carta a las autoridades, en particular a la secretaria de Economía, al secretario de Salud y a la secretaria del Trabajo, estableciendo eh, claramente que la industria de envase y embalaje es una industria estratégica para el suministro de envases que están enfocados precisamente a contener eh, ...productos de las actividades esenciales que se publicaron la semana pasada. Es eh, parte precisamente de las estrategias como asociación, el tener un acercamiento tanto con gobierno como con los mismos asociados y empresas en general... Eh, les pido que si tienen alguna duda se comuniquen eh, a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje a través de nuestras diferentes eh, líneas de comunicación, eh, a través de correo electrónico, a través de la página internet de la asociación o a través de nuestras redes sociales para que podamos ofrecerles información eh, si tienen alguna duda al respecto. Eh, también nuestras estrategias en cuanto a mantener la comunicación. Como ustedes saben, la asociación. Es eh, fundadora y es pionera del de, Diplomado en Envase y Embalaje. Esta capacitación con ya eh, 35 años en, en, el, en el mercado del, del envase se está impartiendo de manera eh, virtual, verdad completamente en línea. Lo mismo tenemos algunos cursos programados eh, durante el mes de abril y mayo para que se sigan capacitando porque pensamos que precisamente las consecuencias que pueda llegar a tener esta situación, tanto en la industria de envase y embalaje como en las industrias a las cuales eh, funcionamos como proveedores de sus insumos, puede llegar a tener un poco más de tiempo de lo previsto, como mencioné al inicio. No sabemos, eh, al menos en México, si ya tocamos fondo de esta situación, lo cual, bueno, pues viene a impactar eh, en el corto plazo, diferentes actividades que ya teníamos programadas. Eh, quiero hacer eco precisamente al comunicado que se dio el pasado viernes 3 de abril por parte de Expopac, Expopac México, la exposición más grande de procesamiento y envasado de América Latina, eh, pues tuvo que cancelar, cancelar el evento que se iba a llevar a cabo en principios de junio. Y bueno, pues estamos precisamente tratando de hacer eco si es que hay alguna eh, situación adicional respecto a esta exposición. Esa es una consecuencia que tenemos en el corto plazo de esta de esta crisis sanitaria, independientemente como asociación teníamos participación en el mes de marzo, en el, eh, algunos otros eventos que tienen que ver con la industria de envase y embalaje, los cuales se han ido posponiendo y bueno pues no nos queda más que estar al pendiente precisamente de las informaciones que circulen a través de la autoridad, pero nosotros a través de eh, la asociación, somos un medio precisamente de comunicación, de información y de capacitación, lo como comentaba hace, hace un momento. Y bueno, pues sin duda eh, todo, todo, toda situación de crisis puede generarse y transformarse en un área de oportunidad. Sin duda, la industria de envase y embalaje, como he venido reiterando, es una industria estratégica, es una industria estratégica, no perdamos de vista eso y es la recomendación que le hacemos a nuestros asociados y a las empresas que se han acercado con nosotros. Pónganse en contacto con sus clientes, eh, sobre todo si están en estas actividades esenciales que pues, podemos mencionar que son alimentos y bebidas, bebidas no alcohólicas, eh, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los de los alimentos, todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, con productos farmacéuticos, con desinfectantes, con productos de eh, la agroindustria, es decir, todas las actividades que están mencionados en el inciso A y en el inciso C del de comunicado en el, en, el, en el punto segundo de este, de este comunicado, de este acuerdo, ahí pueden recurrirlo, si no, pueden enviarnos eh, una. Eh, solicitud de que les hagamos llegar este acuerdo, pero está publicado en el diario oficial de la Federación aquí en México el pasado 31 de, de marzo. Entonces, esto nos, nos lleva precisamente a mantener esta oportunidad de seguir trabajando para las actividades esenciales. Es fundamental que nosotros eh, a través de esta eh, situación y de esta oportunidad que nos da el empaque más conversión de ser voz de la industria de envase y embalaje, poder mantener esa, esa, esa comunicación. Quiero eh, también hacer énfasis en las actividades que ha hecho la asociación con otros organismos de representación, Hemos estado trabajando en conjunto con la industria de las artes gráficas, que sin duda es parte integral también del de desarrollo de los envases. Formamos un grupo de trabajo muy interesante en el cual, bueno, pues hay asociaciones como la Nidigraph, hay asociaciones como la ANFEP, hay asociaciones como la Unión eh, de... de impresores de la comunicación gráfica, está la Canagraf eh, como cámara, está también la, la Asociación del Libro, la Cámara Nacional del Libro, es decir, hay varias, varias eh, asociaciones, varios organismos que se han ido integrando precisamente para poder hacer una, una sola voz, una, una voz de unidad en esta situación tan complicada para nuestro país y el mundo. Esa es la manera en la cual eh, la AME ha, ha venido apoyando a los participantes de, este, de esta cadena productiva. Sin duda, eh, las consecuencias, lo que buscamos es que sean lo menos, lo menos impactante en lo negativo, porque eh, tenemos que buscar la manera de ser eh, los portavoces de la transformación, precisamente de, en cada uno de los eh, eslabones de la cadena productiva, esta transformación de materias primas, esta transformación a envases, este envasado de productos, pues todos están llen, dentro de la cadena productiva. Y como hemos venido haciendo énfasis, la cadena productiva tiene que convertirse en una cadena de valor. Por eso esa transformación de cadena productiva cadena de valor. ¿Cómo? A través de la comunicación a través de entender cuál es la, la, la situación, en dónde estamos parados. Afortunadamente, la industria de envase y embalaje tiene un alcance bastante, bastante interesante. Eh, tan solo de la demanda de envases, el 50% va hacia alimentos y bebidas. También va para productos farmacéuticos, para productos de cuidado y, y aseo personal, para productos de limpieza del hogar, es decir, lo que justamente ahorita se está eh, demandando como actividad esencial. Y bueno, pues eh, sin duda esto nos va a llevar a una transformación, a una transformación muy importante dentro de las actividades que hemos venido desarrollando. Y uno, un, un ejemplo de eso es precisamente lo que estamos haciendo actualmente, tener una mayor conectividad. Si bien ya lo habíamos visualizado y ya algunas empresas habían implementado las tecnologías de información a través de realidad aumentada a través de eh, comunicación de campo cercano, a través de las aplicaciones eh, de, de dispositivos móviles. Bueno, pues este es el momento precisamente para culminar esos proyectos de eh, comunicación a través de tecnologías de información. Otro aspecto importante que eh, va a marcar la transformación de la industria tiene que ver con la implementación de la robótica. Y bueno, pues todo esto viene derivado precisamente de esta tendencia que habíamos comentado, eh, la conectividad. La conectividad a través del e-marketing, a través del e-commerce. Ya muchas empresas y, muchas, y muchos consumidores están implementando esta comercialización a través de lo que es eh, comercio electrónico. Sin duda, eso es a lo que nos va a llevar esta, esta situación. Pero para llegar a eso, primero tenemos que sortear esta, esta situación de crisis. Reitero, acérquense a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, acérquense a sus eh, cámaras o a sus asociaciones de representatividad, porque en este momento estamos trabajando juntos. Hemos eh, tenido comunicación como AME con la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos a través de su director general, donde hemos intercambiado información, donde hemos eh, planteado algunos aspectos importantes, este grupo de trabajo con la industria gráfica, es decir, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que mostrarnos ahora más que nunca eh, unidos. Esta unidad que se ha venido trabajando, se está consolidando en esta época de crisis. Esa es una de las eh, situaciones que vienen a dar como resultado precisamente de la estrategia eh, de comunicación por parte de la, de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Bien, amigos, agradezco eh, su atención, agradezco nuevamente al Empaque Más Conversión la oportunidad de poder estar con ustedes en este mensaje. Reitero, pónganse en contacto con nosotros eh, como asociación, pónganse en contacto con sus cámaras de representación. Estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Busquen Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Muchas gracias.